La forma más sencilla, más rápida de irte este, del aeropuerto de Narita a Tokio. Bueno, lo que vimos nosotros y lo que acabamos de confirmar. Esta es la salida. Aquí es donde sales. Sales por aquí. Estamos en la terminal 1 del aeropuerto de Narita. Y exactamente enfrente están estas que te venden el ticket. Ese de ahí costaba 2,800. Y este de aquí costaba 1,000 yenes. Entonces acabamos de comprarlo. Y ahorita vamos a salir al andén donde sale el autobús Una vez que compramos nuestro boleto Que nos costó mil yenes Nos mandaron a la al andén 31 Salimos del aeropuerto Nosotros salimos de por ahí al fondo Nos venimos caminando a la, Muy, muy fácil o sea, Aquí adentro sales y caminas buscando tu andén Los números son muy claros Y aquí está el 31 Eso que nos tocó Cuesta mil yenes y pasa cada 20 minutos. Estos son los horarios. Se llama Tokyo Shuttle. Va a la Tokyo Station. Ginza. Oedo. Y Shinonomi. Mil Y estos son los horarios. El primero sale a las 6.10. Y el último sale hasta las 11.25. Con una estrellita que dice para Tokyo Station nada más. De la estrellita Entonces Esos son los horarios, ese es el costo Esto es en la, De la Aeropuerto Internacional de Narita De la Terminal 1 Y ya estamos dentro del autobús Aquí está la Maris y... Lo padre de estos es que vamos a ir Grabando, ya la otra vez que venimos nos, nos tocó irnos en el Narita Express y hoy nos va a tocar ir en el autobús. Vamos sí. a ver las diferencias. Los autobuses están bastante bien, en caso de vidas. Leímos que traía internet, ahorita lo confirmamos. Al parecer trae internet el autobús. decir funciona el internet y muy bien seguimos estos pasos y en el autobús tenemos internet la verdad es que estuvo súper bien me gusta más el autobús que el tren Y ahí es donde nos bajó el autobús, esta es la estación de autobús, de hecho ahí está todavía el autobús me parece, y caminamos una cuadra, cruzamos la calle, y ahí al fondo está la estación de Tokio, así es que mi conclusión es que es muy recomendable venirse en el aire por Limousine. mil yenes incluye internet, te da unas vistas muy padres de la ciudad como vas llegando y listo. Eso es todo por ahora. Seguiremos informando.